Hola a todos, en este segundo ejercicio vamos a, ir a seguir practicando con la base de datos. Para ello vamos a trabajar con una base de datos para una piscina municipal, en la cual se organizan cursos de natación, de lunes a viernes. Entonces, en primer lugar, tengo aquí, aquí tengo mi enunciado del ejercicio, que lo vamos a poner en el lado izquierdo de la pantalla, ahí lo tenemos, con la ayuda de las teclas Windows y tecla izquierda, y ahora vamos a abrir... LibreOffice y Base para crear la base de datos. En esta ventana, en primer lugar, me dice Crear base de datos nueva. Siguiente. ¿Quieres registrar la base de datos? No. No quiero registrarla porque luego no vamos a combinar correspondencia ni nada con ella. De forma que no la quiero registrar. Finalizar. Y me pregunta dónde la voy a guardar. Pues la voy a guardar aquí en el escritorio y la voy a llamar base de datos Piscina Municipal Nadadores sin fronteras. Le doy a guardar y ya tengo creada aquí mi base de datos. ¿Vale? Fijaros que tenemos las cuatro partes. Tablas, consultas, formularios e informes. Vamos a empezar creando las tablas. Recordar que las tablas es una de las partes más importantes de la base de datos. Si cometo errores a la hora de su diseño, luego tendré problemas a la hora de realizar las consultas o meter datos a través de los formularios. Entonces, en primer lugar tenemos... La primera tabla que son nadadores, los datos de las personas que van a hacer los cursos de natación. Entonces, para ello, las tablas y la consulta, recordar, las vamos a crear siempre en modo diseño, para poder personalizarlas al máximo. El primer campo siempre va a ser un ID. ID nadador en este caso. ¿Vale? Eh, tenemos que utilizar siempre... Nadador. Tenemos que utilizar siempre un criterio común en toda la base de datos. Eh, yo, para evitar luego problemas en las consultas y recordar si le he puesto o no le he puesto acento a algo, pues siempre le pongo en el nombre de campo siempre utilizo eh, mayúsculas, no pongo nunca acentos y además tampoco pongo espacios. Los espacios eh, los sustituyo por el guión bajo. De esta forma a la hora de hacer las consultas no vamos a tener problemas ¿vale? a la hora de escribir y, tenemos, y nos, ahorramos, nos ahorraremos tiempo al tener que estar consultando las tablas etcétera después entonces el primer campo siempre un campo y de nadador y de nadador y de monitor lo que sea un campo identificativo tipo de campo siempre va a ser entero integer vale Un valor entero que no se van a repetir los números. Y valor automático sí, porque automáticamente cada vez que yo meta un, navador, un nadador nuevo, esta base de datos me va a dar su nuevo ID, es decir, su número regional o su número digamos de identificación del nadador. De hecho, si yo quiero ponerlo aquí, ID, o mejor dicho, número de identificación del nadador. Esta columna de descripción simplemente sirve para meter o explicar los campos de la tabla, pero no aparece en ningún otro sitio, simplemente aquí a la hora de diseñar la tabla. Por eso podemos poner lo que queramos aquí, que no se va a ver en ningún otro sitio. ¿vale? Entonces, siguiente campo, me dice DNI N, es decir, DNI del nadador. Pues DNI N del nadador. El DNI va a ser un texto de longitud 9, Aquí abajo, recordar estas son las propiedades del campo, que son distintas según el campo que, el, que yo haya seleccionado aquí, según el tipo de campo que le haya dicho que es. En este caso me dice longitud 9 y entrada obligatoria. Es decir, que si yo voy a dar de alta un nadador, tengo que meter sí o sí su DNI, si no, no me dejará guardar los datos. Nombre y apellidos. Pues nombre, texto normal y corriente y apellidos lo mismo, texto vale con su longitud correspondiente. Vale, seguimos. Teléfono. Me dice número numeric. Teléfono, recordar sin acento. Aquí hemos, no, no vamos a poner acentos. Tipo número numeric. Eh, nombre en español y nombre en inglés. Le vamos a poner una longitud del teléfono de 9. Porque no vamos a meter prefijos. Y el formato del teléfono me dice que lo separe en grupos de 3. Pues me voy aquí abajo. Ejemplo de formato. Este botón de los tres puntos. Me va a permitir en esta ventana... E indicar cómo va a aparecer en la tabla ese teléfono. Pues yo aquí borro estándar y mediante ceros voy a indicar cómo quiero que aparezcan distribuidos esos nueve dígitos. A Aceptar. Y me falta el último campo. ¿En activo sí o no? Pues esta persona, este nadador, está en activo. ¿Ha pagado la última cuota o ha pagado la cuota? ¿O solamente ha hecho la inscripción, la matrícula? Si hubiera pagado la cuota estaría en activo, si no... No, ¿vale? Y por defecto me dice valor predeterminado. No, no es tan activo, por defecto. Como ya tiene una clave principal aquí arriba, eh, esta llave, no me va a dar ningún problema a la hora de guardar la tabla. Aquí le ponemos tabla nadadores. Nadadores, ¿vale? A aceptar. Ya tenemos la primera tabla creada. Cierro la tabla y de nuevo vamos a crear ahora la segunda. Monitores. Aquí, monitores. De nuevo comenzamos siempre con el campo ID. ID, monitor, en este caso. De nuevo, entero, integer, valor automático, sí. ¿Vale? Para que automáticamente él me ponga aquí la llave. DNI, monitor. Pues DNI, M, monitor. Texto de longitud 9. Longitud 9. Y entrada obligatoria, sí. Seguimos. Nombre M, es decir, nombre monitor. Nombre M. Texto lo dejamos tal cual. Apellidos M, es decir, apellidos del monitor, lo dejamos tal cual. Teléfono M. Teléfono M, es decir, teléfono del monitor. Número numeric, ¿vale? Aquí, número numeric, longitud 9. E igual que hemos hecho antes, formato, aquí. Le vamos a poner que esos nueve dígitos vayan separados en grupos de tres, ¿vale? A Aceptar. Fijaros que los nombres, si yo no pusiera la M al final, algunos nombres serían parecidos a los de la tabla nadadores, de forma que luego a la hora de hacer las consultas podría dar algunos errores. Entonces, para evitar eso, no nos cuesta nada poner al final una letra identificativa del nombre, de forma que sepamos la tabla a la que pertenecen, ¿Vale? Seguimos, años de experiencia, número numeric, años, experiencia, como es más largo, voy a poner más grande el campo, quiero número numeric, numeric y longitud 2, pues como mucho tendrán dos dígitos, ¿vale? Los años de experiencia, 10, 12, etc. ¿En activo sí o no? En activo ¿Campo boleano sí o no? Recordad, campo boleano es un campo matemático que solamente puede tomar dos valores, 1 o 0. 1 sí, 0 no. Y ya tendríamos la segunda tabla. Le doy a guardar y lo vamos a llamar con el nombre tabla monitores. ¿Vale? A aceptar. Salimos. Y ya tenemos la segunda tabla. Vamos a por la tercera. Cursos. Donde se registrarán los datos de los distintos cursos. ¿Vale? Crear una tabla en modo diseño. Pongo este campo más grande, esta columna, para que no me falte sitio. Ahí. Y empezamos. ID, curso. El ID, siempre el primero, lo vamos a poner entero, integer y valor automático sí. Para que me registre el número de cada curso. Número expediente, digamos. Número de expediente. Expediente de cada curso. De lo que estamos haciendo con esa piscina. Día de la semana. Día, semana, ¿vale? Que sería texto. Hora de inicio, hora, inicio. Hay un campo que se llama hora, time, ¿vale? Por defecto lo vamos a dejar así. Si yo quisiera ponerle formato, hacemos clic aquí y aquí tenemos diferentes formatos para la hora de introducir la fecha, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner así, que no me aparezcan eh, los segundos, simplemente horas y minutos. Hora, inicio y ahora hora, fin. Lo mismo, tipo, un campo que sea tipo hora. Y con el formato, de nuevo, le pongo el primero, que no me aparezca, de forma que no me aparezcan los segundos. Hora, fin. Siguiente, id monitor. Id monitor, para indicarle el monitor que lo imparte. Recordad que cuando yo he puesto aquí id monitor, era de tipo entero, integer. Luego, ahora aquí, tengo que indicar el mismo tipo, entero, integer. Pero ahora aquí, aquí en esta tabla, no le podemos poner que el valor ese sea automático, puesto que yo le voy a indicar para cada curso qué monitor es el que lo imparte. Luego aquí no puede ser este ID monitor automático, ¿vale? Nos faltaría el siguiente, que sería precio. Precio, le vamos a poner decimal, valor decimal, aquí, con eh, dos decimales, aquí donde pone decimales vamos a poner dos y además el formato moneda, nos vamos aquí, indicamos moneda y quiero por ejemplo este, que me aparece en negativo cuando es negativo. Y luego vigentes, Último, última columna, vigentes, si el curso está vigente o no, vigente, le vamos a indicar sí o no. Aquí, booleano sí o no, ¿vale? Por defecto sí, pues por defecto sí está vigente. Como ya tenemos la clave principal, le vamos a dar a guardar. Y automáticamente nos deja guardar la tabla como tabla cursos. A aceptar. Ya tengo dados de alta. Las tres tablas. Los cursos que hay, los monitores que lo imparten. Y los nadadores que se van a querer apuntar. O que se pueden querer apuntar. Ahora vamos a decir quiénes se han inscrito en cada curso. Que eso sería con la tabla inscripciones. Crear una tabla en modo diseño. Y tenemos nombre, id... Inscripción, ¿vale? Sin acentos y sin dejar espacios. Recordad, vamos a hacer esto más grande para que no dé no problemas. Y el primer campo siempre, siempre, siempre va a ser entero o valor automático, sí. ¿Vale? Y de nadador, en este caso, y de nadador, ¿vale? Le vamos a poner. Mm, mm, mm, Igual que era entero integer, como era antes, ¿vale? Aquí no aparece, pero hay que indicar id, eh, perdón, ID. hay que indicar id curso, id curso, para indicar en qué curso es en el que me he inscrito, en el que he realizado esa inscripción, entero integer también. Luego fecha inscripción, fecha inscripción, sería tipo fecha, fecha date. ¿Vale? Y además le voy a poner la fecha, haciendo clic aquí, con el año eh, con cuatro dígitos. a Aceptar. Fecha e inscripción y luego descuento grupo. Por ejemplo, en este campo vamos a poner sí o no. Mm, tipo sí o no. ¿Vale? Y por defecto, no. Por defecto no lleva descuento. Descuento grupo son descuentos por familia numerosa, por ejemplo. Familia numerosa por víctimas de violencia de género, terrorismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Una serie de descuentos que suelen aplicar las eh, administraciones públicas para determinados grupos, ¿vale? Una vez que ya lo tengo, como ya tengo aquí la, la llave principal, le doy a guardar y ya tendría la última tabla, que sería la tabla cursos, aceptar. Vale, perdón, tabla cursos no, tabla inscripciones, inscripciones, la tabla cursos ya la tenía creada antes, ¿vale? Que es lo que me ha avisado, ¿vale? Ya tengo las cuatro tablas, cursos, inscripciones, monitores y nadadores. Ahora me falta las relaciones, relacionar dichas tablas. Tengo que hacer las relaciones de dichas tablas, es decir, decirle que campos hay comunes entre una u otra. Para ello me voy a herramientas, relaciones. Y aquí tengo que mostrar todas las tablas. Nadadores, monitores, cursos e inscripciones. Cerrar. ¿Vale? Voy haciendo doble clic encima y me lo va mostrando. Entonces, las inscripciones las voy a poner por aquí abajo. Y que se vea todo. Que se vea todos los campos. Los cursos, igualmente, voy a ponerlos por aquí. ¿Vale? Aquí delante. Puesto que lo voy a necesitar. Voy a ponerlo más o menos por aquí. Luego. Nadadores, por aquí encima, que se vea bien todo, nadadores, ¿vale? Y monitores, lo mismo, monitores, pues lo voy a poner por aquí. Vale, ya tengo los campos que se vean, ahora vamos a ir uniendo los campos comunes. Por ejemplo, la tabla inscripciones, tenemos ID nadador, pues hago clic encima de la tabla nadadores en el ID y sin levantar el dedo, suelto encima de la tabla nadadores en ID nadador. De forma que me sale la relación 1 a n. Es decir, un nadador puede realizar n inscripciones. En n cursos. Hago doble clic encima de esta rayita. ¿Vale? Y me aparece. Me aparece, como veis, esta. Esta ventanita. En esta ventana me está. Tengo que marcar que los datos se actualicen en cascada. De forma que cuando yo actualice los datos en la tabla de nadadores, automáticamente se actualicen aquí y viceversa. Y eliminar en cascada. Para que hagan lo mismo. Siguiente, voy a poner esto para que aparezca, vale, ahí. Vale, siguiente relación, pues tenemos I de curso. Clic en I de curso y lo arrastro hasta I de curso de la tabla inscripciones. Y repito, doble clic en la relación y marco actualizar en cascada y eliminar en cascada. De forma que ambas, ambos campos queden automáticamente enlazados y no pueda quitar o eliminar ese campo de una tabla sin modificarlo en la otra. Y me falta por último, tendríamos aquí la tabla Cursos, además también tiene el ID Monitor, que lo tenemos aquí. La tabla Monitores, arrastro hasta soltar en la tabla Cursos justo encima del campo ID Monitor. De forma que un monitor puede impartir N cursos. Doble clic encima de la relación y actualizo y elimino en Cascada. A aceptar. Ya tengo todas las relaciones hechas. Le doy a guardar y con esto ya tendríamos las tablas relacionadas, listas para poder introducir los datos. El orden en el que vamos a meter los datos es en este. Primero nadadores, luego monitores, luego cursos y luego inscripciones. A continuación lo que vamos a hacer es meter los datos de las tablas cursos, monitores y nadadores. Inscripciones lo meteremos después a través del formulario. Para ello nos vamos aquí, aquí tenemos los datos de las distintas tablas, Vale, le voy a poner un poquito más de zoom, por ejemplo 80, ahí, y vamos a ir metiendo los datos, en este caso a través de la tabla, eh, vamos en este orden, puesto que necesitaremos meter los datos que hay en la tabla anterior para poder meter la siguiente, Vale, entonces partimos de la tabla monitores, para meter datos en la tabla simplemente doble clic encima. El primer paso va a ser poner un poquito más grande estos campos que vamos a necesitar. ¿Vale? Años de experiencia más pequeño, puesto que solo vamos a meter un número. Vale, perfecto. Y los apellidos un poquito más grande y, y el nombre también. ¿Vale? Fijaros que cuando yo meta datos, el campo ID me pone campo automático. Lo hemos puesto para que de manera automática nos dé un número él. Luego yo directamente hago clic en el primer campo siguiente, que en este caso es DNI, Me dice... Denei, lo, lo voy a copiar y lo pego, ¿vale? Para no tener que estar escribiéndolo. ¿Vale? El, los apellidos. No me, lo, no me lo ha copiado correctamente, ¿vale? Ah. Jessica Carrillo vas, Teléfono. Teléfono z -10, -10, 10 Fijaros que yo voy pasando aún de un campo a otro simplemente utilizando la tecla tabulador del teclado. ¿vale? El ratón está fijo en el campo DNI. De hecho veis que no se mueve, no lo he movido de aquí. Y sin embargo el cursor va por aquí. ¿vale? Voy pasando utilizando la tecla tabulador. Entonces dos años de experiencia. Aquí para presionar esto, o bien lo hago con el ratón, o bien directamente aprieto la tecla. De la barra espaciadora. Y automáticamente se me marca. ¿Vale? Y en objeto no vamos a poner nada. Porque esto luego lo juntaremos a través de los formularios. Cuando le doy a la tecla tabulador para pasarme al siguiente campo. Automáticamente él me asigna el ID. Del primero que acabo de introducir. ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Siguiente es Matilde. Castillo. Ortiz. Mirad, ojo, porque suele haber muchos errores con esto. Cuando yo introduzco el nombre o el apellido, al final, muchas veces, sin darnos cuenta, introducimos un espacio y no se puede insertar un espacio. Pues así, ¿veis? Puesto que si inserto ese espacio, cuando ejecute las consultas, por ejemplo, para buscar um, quienes termine la palabra Ortiz, pues um, me aparecerá que no hay nadie. Puesto que no es ese nombre exacto, Ortiz, no es ese apellido, sino Ortiz más un espacio detrás. Luego, ojo con eso. Con insertar espacios detrás. Fijaros que aquí en el teléfono no me ha cogido el formato adecuado. El formato de separármelo en grupo T3. Entonces cuando meta este vamos a modificarlo rápidamente. Para que me aparezca. ¿Vale? Aquí guardar. Para que me aparezca el teléfono separado. Botón derecho editar. Aquí. Me voy a teléfono. Fijaros. Ejemplo formato. Voy a ponerlo aquí separado. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Utilizando siempre el número 0 Aceptar Guardar Y ahora sigo introduciendo ¿Veis? Ya me ha separado visualmente El resto de monitores 1, 2 Vamos con el siguiente DNI Que sería 10, 10, 10, 10 C de Cáceres Aquí me va a sobrar 1 ¿Vale? Un error Seguimos eh, Roque Ojeda, Calvez, Teléfono, 630, 30, 40. Vale, yo introduzco el teléfono sin poner el espacio y automáticamente él me lo va a separar. Vale, en este caso no está en activo. Seguimos. Aquí, el siguiente es Pascual, DNI, 20, 20, 20, 20, 20 Z. Estamos con Pascual. Vale, aquí me ha introducido de manera incorrecta, la Z, ahora, eh, aquí, Piñeda, bares el teléfono, 625, 10, 14, 32, 6, y sí, ¿vale?, y con esto ya tendría, eh, no le doy clic aquí, porque cuando haga clic aquí abajo, automáticamente me va a crear el siguiente eh, campo. Y como hemos puesto DNI, nombre y apellidos eh, obligatorios, no me va a dejar guardar hasta que no meta los datos del siguiente. Por lo tanto, aquí, aquí no haremos clic hasta que vayamos a meter al próximo monitor. Entonces ya puedo cerrar aquí. Importante darle aquí a guardar, que luego se olvida guardar y no aparecen los datos de las tablas. vale Hay que darle aquí fuera también a guardar. Entonces ya tengo introducido los datos de mi tabla monitores. ¿Vale? Con el botón derecho de la tabla, editar, la cambio y haciendo doble clic, entro dentro de ella para introducir datos. Y se introducen, como habéis visto, como si fuera una hoja de cálculo con los datos agrupados en columnas. Entonces vamos a introducir también... De la misma manera voy a introducir la tabla Cursos y la tabla Nadadores. Y una vez que los tenga, lo que vamos a hacer es eh, crear los formularios para poder luego mmm, meter los datos de la tabla Inscripciones. ¿Vale? Pues vamos a ello. La segunda tabla hemos dicho Cursos. Pues tabla Cursos. Doble clic para entrar dentro. Eh, lo tengo más o menos separado. Sí, vale. Vamos a ello, tabla curso lo mismo, empezamos a meter desde el segundo, porque el primero me pone campo automático, ¿vale? Por lo tanto yo no tengo que hacer nada, me lo va a poner él automáticamente. Entonces, día de la semana, pues lunes 18.00, 19.00, vale, monitor 0, 40 euros y vigente sí. Mirad, aquí tengo que cambiar el formato de la hora para que me aparezcan que no me aparecen correctamente los segundos pues lo cambiamos en un momento botón derecho editar me vengo a la hora de inicio y aquí en el formato le pongo la primera que nos aparecía aquí en hora esta vale que no lleva incluidos los segundos aceptar y la hora de fin exactamente igual eh, hora el primero, a aceptar. Y la moneda, el precio, también le vamos a poner en formato moneda. Moneda, aquí, a aceptar. Guardar. Salgo, le doy aquí fuera, a guardar, importante. Y ahora cuando entre, doble clic en cursos, ya tengo actualizados los datos. ¿Vale? Como veis, el formato no me cambia los datos que hay dentro. Ahora vamos con el siguiente. Con martes, hago clic en la segunda celda y fijaron, cuando empiezo a escribir, me añade automáticamente delante otro datos, ¿vale? Del curso, el, el de que me lo va a guardar. Desde las 7 hasta las 8 de la tarde. Monitor 1, este cuesta 50. Pues escribo 50 y al darle al tabulador me pone el formato. Y sí está vigente, ¿vale? El siguiente es también martes... ¿Veis? En cuanto empiezo a escribir, me asigna aquí su código correspondiente. Este también martes es de las 20.00 a las 21.00. Este es el monitor número 3 y tenemos 55 euros. Y no está vigente. Tengo que hacer, asegurarme cuando no está vigente que esto se queda en blanco. ¿Vale? Que no se quede así. Si se queda en negro, esto no significa que está vacío. Está a medio vacío. ¿Vale? Continuamos así con el resto de cursos. ¡Mierda! Es? hasta que tengamos toda mi base de datos eh, completa, mis tablas completas, la tabla de cursos y la tabla nadadores. ¿vale? Los voy a meter yo eh, y en el siguiente curso veremos cómo diseñamos los formularios.